Muy buenos días, bueno, lo prometido es deuda y os traigo hoy algo diferente, algo distinto. Eh, un recordatorio y lo que me lleváis tiempo pidiendo mucho, sobre todo alumnos, psicología del trading. Eh, vamos a hablar eh, con el profe, con el profe que es el que bueno, pues al final nos puede dar un poquito más de pistas. Yo ya he estado viéndolo, yo ya he estado mmm, toqueteando un poquito y jodo, la verdad es que es eh, genial yo no os digo nada más, así que bueno eh, recordatorio, vamos a ver el recordatorio venga ¡Pam! por aquí eh, fase 1, terminada eh, hoy, hoy a las 12 de la noche, cierran, se acabó o sea, el último que, de los rezagados que no tenga ya en ninguna historia eh, adiós, adiós tokens, adiós descuento ¿vale? siguientes, los siguientes empiezan a ver, ¿cuándo empiezan? Empiezan el día 12, ¿vale? El día 12, eh, ¿cuándo es? El martes. El martes comienza la fase 2. Así que a partir de ahí, en vez de 45%, será 25%. Recordar, hoy se acabó, último día. Aquí lo pusieron bien claro. Disponen de 48 horas para terminar de cerrar los tokens reservados de la fase 1 hasta el 9, del 7, del 22. Es un pequeño recordatorio. Y ahora sí, ahora volvemos por aquí y vamos a ver de qué va esta joyita, esta joyita de uh, psicología del trading, neuropsicotrading. La caña, venga, comenzamos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos Lo prometido es de deuda y aquí os traigo a Marcos Castrillo. Marcos Castrillo que es el profe, el máster, el maestro que nos va a llevar en el curso de psicología del trading. ¿Cómo lo llamas Marcos? Pues realmente es neurocripto coaching. Eh... ¿Cómo allá? Así, ¿no? Así. Así, vas a dejarlo eso. sin más. No, pero pues y... es que es súper interesante porque he visto además que ha hecho un curso súper completo, vídeos muy cortitos... Y yo al principio cada vez decía, bueno, pues vamos a ver cómo, cómo, cómo va la cosa, ¿no? Y, y a, mí, a mí me ha enganchado, a mí me ha enganchado porque, ostras, eh, la forma de hacerlo creo que es ideal, es perfecta. A ver, yo lo que, lo que he tratado eh, es, es, porque yo realmente he hecho mucha formación, eh, he comprado, o sea, soy, soy un adicto a la formación, se puede decir así, y porque, porque creo que, que efectivamente la educación en algo y luego, o sea, esa, esa parte de teoría y luego ya ponerla en práctica, o sea, para mí es, es un binomio, es decir, eh, es, es fundamental para, para cualquier cosa en la vida. Entonces, pues después de consumir mucha y mucha formación, pues eh, sí que es cierto que he visto pues cosas que hacían unos, cosas que hacían otros y de alguna manera, pues eh, el, el concepto de, de vídeo corto en, entre comillas para mí eh, era importante porque a pesar de que repito me he tragado formaciones de una hora de, de pues lo que quiero es es que es que tú que estás ahí eh, de alguna manera eh, cojas esos conceptos esos pequeños conceptos y luego lo pongamos en práctica como como hemos comentado claro es que eh, era algo que me faltaba yo no soy especialista en muchas cosas y menos en psicología del trading no y... Y creo que bueno, pues este curso le va a venir muy bien a la gente, inclusive a mí también. Eh, yo soy otro auténtico consumidor de formación eh, y, y lo seguiré haciendo hasta el día que me muera porque, porque me, me gusta, es algo que me, que me gusta y me gusta estar al día. Eh, y he estado viendo que, eh, y es algo que he sentido no con los años también, que el conocer esos puntos en los cuales... Tú te conozcas a ti mismo, sepas cómo tu cabeza funciona, porque el cere nuestro cerebro es un cabrón de narices, ¿vale? Eh, y ver esos, esa, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Esos automatismos, ¿no? Que saltan de vez en cuando, esa chispa. ¡Ostras! Conocer que estás entrando en un bucle que puede ser perjudicial para ti e eh, identificarlo, y saber identificarlo para el trading es la pera. Para mí es fundamental porque, a ver, yo de verdad... Eh... Todo lo que, lo que yo quiero darte eh, en, con este curso, pues al final eh, es algo que yo he pasado por ello. O sea, Lo que, lo que quiero que, que, que entiendan las personas que, que, que se sumerjan en, en este curso es que eh, de alguna manera todo lo que eh, sale ahí yo lo he puesto en práctica. Entonces, de alguna manera quiero darte esa, esa tranquilidad de alguna manera. Es decir, que yo he pasado por los procesos. Eh, hablo en algún vídeo, no sé, no sé ahora, que incluso pues todo esto a mí también me ha permitido incluso dejar de fumar o dejar determinados hábitos maliciosos que, que en este caso tenía arraigados desde, desde muy jovencito. Entonces, es, eh, para mí eh, todo esto empezó en el 2012, 2013, sobre todo todo el campo del desarrollo personal. De hecho, sigo haciéndolo y, y para mí es, es importantísimo porque lo decías tú ahora mismo, o sea, el conocerte a ti yo creo que eh, lo cambia todo, porque right. más ahora, es decir, estamos con las guerras, estamos con, con la situación tan complicada, pero la verdadera eh, situación yo creo que es eh, conócete a ti. Es nuestra es propia. Es exacto, es decir, eh, yo te puedo hablar de lo que quieras desde fuera, pero, pero Jobar, cuando te enfrentas a ti mismo, eh, de alguna manera, y, y, a, y al final el, el, el trading, el cripto trading es eso, ¿no? Es decir, es enfrentarte a ti mismo. O sea, sí, yo al el... final digo que es un poco ese, ese, ese punto ¿no? del trading, eh, cuando alguien va a hacer una entrada que no mire el análisis de todo lo demás, mira el tuyo propio. Por eso vale. yo enseño a analizar, tú enseñas a conocerse a ti mismo, entonces claro, creo que todo junto pues, da lugar a, a una buena entrada, a una buena salida, a saber cuándo he hecho algo mal, a reconocerlo rápido para cortar pérdidas. Eh, no sé, son tantos pequeños detalles, pero, pero es lo que yo digo al final el único que está delante de la pantalla eres tú Total. eres tú si te conoces y sabes analizar al final irás mejorando si no vas a caer en un bucle que no vas a reconocer nunca y, y para mí es muy importante el porque también obviamente pasado y paso por ello hablabas tú cortar pérdidas o sea las emociones esa, esas frases que, que, que habitualmente oímos de no deja correr las ganancias corta las pérdidas pero es que no es tan fácil, o sea es decir, eh, el cerebro eh, te hace, te anestesia de alguna manera y es que estoy seguro que nos ha pasado a todos, o sea, cuando tú ves 30, 40 dólares en, en, en verde, es como que ¿dónde está el botón? ¿dónde está el botón? Y sin embargo, cuando estás en menos 300 y si ves ahí el rojito, dices no pasa nada, no va a subir. Pasa nada. Y lo vas viendo, y te vas a la cama, y no duermes, y te despiertas, y una vez, y coges el móvil, menos 700, ¿y qué hago? ¿y qué no hago? O sea, esas sensaciones, esas, esas emociones, en pocas palabras... Eh, una locura. Claro, la, la verdadera pregunta es, ¿por qué no lo has cortado antes? Porque, claro, tienes esa esperanza, tienes esa ilusión, tienes ese... Y ya no es eso, yo diría ese... Enfrentamiento contra ti mismo o contra ti misma, es decir, eh, acepto que me he equivocado hace, o no, y ahí viene lo de cortar pérdidas o, o dejarlas. Sí, sí, además, eh, todo el mundo, cualquier eh, trader profesional, cualquier persona que ido a esto, te dirá: es que el 60-70% del trading es emoción. Eh, pero sin embargo, nadie, la mayoría, o sea, el 99% de la gente que yo conozco. Jamás se ha hecho un curso para controlar esas emociones, conocerlas y hacer algo para, para mejorarlo, porque claro, si el otro 30% es la parte técnica, la parte de conocimiento y la parte de experiencia, y ese otro, digamos, 70% es la psicología, ¿por qué la gente se forma en una cosa y no se forma en la otra? Porque, y esto es muy sencillo, bajo mi punto de vista y me ha pasado a mí. Porque el S20, vamos a utilizar incluso la ley de Pareto, ¿de acuerdo? Ese o 80-20. 20-80. Eso es. Porque el, el, el enfrentarte contra ti, contra ti mismo, contra ti misma, eh, requiere eh, desnudarte. Y requiere, de alguna manera, ver dónde fallas, ver tus fallos, ver que, no, que a lo mejor no eres tan molón como pensabas, que entonces descubres cosas y en muchas de las cosas y en muchas de las ocasiones, pues esas cosas exacto, esas cosas no gustan. Yo, por ejemplo, cuando realicé el, el máster en coaching ejecutivo, pues descubrí un montón de cosas de mí que, que, que no molaban y que, y, que, y que lo pasé mal. O sea, porque al final es, es, un, es un proceso de cambio, es un proceso disruptivo en el cual pues, se, hay como una catarsis personal. Entonces, claro, te estás con, con tu viejo yo y, y tú quieres ir a un sitio, porque al final, y lo enlazo un poquito claro, también ya con, sí. con el coaching, con el, con el crypto coaching, eh, al final el coaching no es más que eh, ir de un punto A a un punto B. Y quiero simplificarlo porque desgraciadamente en estos últimos años eh, ese concepto coaching se ha desvirtuado. Y a mí me da mucha pena, ¿de acuerdo? Porque... Pero eso nos pasa a todos, es decir, no tienen más que abrir YouTube. y ¿Cuántos YouTubers hay que te hablan de cripto o te hablan de trading? Y bueno, ¿para qué vamos a hablar? <risas> a mí me dolió mucho, bueno, porque, a ver, yo tuve un proceso en 2011, pues tuve un proceso fatal, me, me arruiné, lo, lo pasé muy mal como, como persona, como profesional. Y, y acabé en la casa de mis padres y ya está, o sea, lo perdí todo, digamos, y desde ahí pues empezó a, a venirme el concepto del, del coaching, empecé a bucear por internet, a ver inteligencia emocional o, bueno, pues cositas, y, y claro, yo me, me apunté a un, a un máster y empecé a ver que, que no era un, un curso teórico solo, no era, no, no, era que te enfrentabas contra ti mismo, que que había, que te hacían herramientas, que te hacían cositas, eh, que, que te sacaban de la famosa zona de confort, ¿vale? Claro, que no, pues que... Es decir, quiero salir un, también un poco de frases manidas, ¿de acuerdo? pero sí. No, pero es que a, al final a todos nos pasa, es decir, eh, ha habido un antes y un después de un momento X, ¿vale? Claro. Y para mucha gente que no lo, sabe, que no lo había tenido... Eh, esta 2020 marzo del 2020 con con la con la pandemia ha sido un punto importante eh, otra gente sigue anestesiada y no no pasa nada es un porcentaje más por desgracia muy alto eh, pero pero sí que es cierto que mucha gente con esto se ha dado cuenta otros pues porque se han separado otros porque ha, ha fallecido alguien otros porque ha, casi fallecen ellos eh, no sé hay un antes y un después de un momento dado en el que empezamos a querer poner soluciones y aquí hay una gran solución, al menos por lo que yo he tenido la oportunidad de ver. Correcto, porque al final lo que, lo que yo quiero aportar eh, o, o dar mi granito de arena es en, en, en acompañar a las personas. Y cuando digo acompañar, este término puede sonar muy ambiguo, pero acompañar porque, porque al final el que, el que toma el compromiso eres tú. Es decir, el que, el que va a estar solo después eres tú. Entonces... Yo siempre divido en lo que, es, eh, lo que es coaching, de lo que es una mentoría o de lo que es una, una jefatura, o sea, una, una directriz pura y dura. Y, y a mí me gusta hacer coaching puro, ¿vale? En muchas de las ocasiones y en otras algo de mentoría. Pero en este proceso concreto, o sea, en este, en este lugar, lo que me gustaría es, es, es acompañar a estas personas. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho antes. Al final, el 70% o el 80 en este caso si utilizamos esa ley de Pareto, sí, sí. son decisiones emocionales y, y, y, y, y muchas de las veces el, el, el dedito parece que se nos, que se nos vuelve Por para vez, atrás. Incluso sabiendo, incluso sabiendo que estás haciendo algo mal, haces clac y sabes que la vas a cagar y haces clac. Y la pregunta es ¿por qué? A mí me gusta hacer siempre un, dos preguntas y es ¿por qué y para qué? Claro. El, el, el para qué fundamentalmente nos, nos lleva, y es la, es la pregunta por antonomasia del coaching, es a futuro. Digamos que yo desde esta disciplina concreta, yo trabajo desde el presente hacia el futuro. Eso es el coaching, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que trato es de alguna manera de, de, de, de ver dónde estamos ahora, qué te está fallando, o, o sea, qué que, mejor, qué que te está fallando, qué te está impidiendo avanzar. Y a través de eso, eh, trabajamos desde, desde, desde tu profundidad. Es decir, eh, utilizo una serie de, de herramientas, sobre todo dos pirámides, que ya, que ya iremos hablando de ellas, que son la pirámide de Maslow, Maslow. y la pirámide Maslow. de Robert Deals, Exacto. Para mí, eh, todo se basa en esas dos pirámides, porque una eh, ataca directamente a tu línea de flotación en cuanto a necesidades, y luego la otra, que para mí fue un, uno de los mayores descubrimientos a través de la programación neurolingüística, pues fue esta pirámide de, de niveles de, de comportamiento, vamos a decir. Entonces, pues ahí trabajamos tu identidad, trabajamos tus valores, trabajamos tus creencias. porque pues fin... eso, la, Esa parte, la parte de identidad, que antes lo hablábamos o, offline, no de, de qué tipo de trader eres, cómo te Correcto. quieres comportar, que cuando descubres eso y además... Eh te adaptas a quién eres tú, a lo que decíamos, ¿no? esos automatismos que saltan y te avisan de, "Oye, estás cometiendo un error" y te das cuenta y empiezas a reconocerlos como tu persona, no solamente como trader, ¿vale? Que al final es para los, nosotros estamos aquí para esto, para el dinerito, ¿no? y para, para que funcione el mercado, ¿no? Entonces, buscamos momentos o formas en las que mi trading funcione y, ostras, es que hay ahí sí que hay una tensión un de poder decir, ¿vuelves a renacer completamente? Eh, viéndote al espejo y, y viéndote reflejado y viendo lo que puedes llegar a hacer y es brutal es brutal digamos que gracias a, a, a esta serie de disciplinas yo digamos que por simplificarlo un poquito y después de todos estos años de formación eh, digamos que tenemos la inteligencia emocional por un lado tenemos la programación neurolingüística y tenemos el coaching eh, la, la inteligencia emocional es esa parte de, de autoconocimiento, ¿vale? De, ya, lo, ya lo hablaremos más adelante y, y lo veremos en el curso, pero trabajamos desde unos parámetros que son las inteligencias múltiples. Entonces, después de esa inteligencia emocional, viene la programación neurolingüística, que al final es algo tan sencillo de por qué haces lo que haces. Es decir, ¿Cómo tú estás haciendo algo? O sea, has hablado antes, a, acabas de hablar efectivamente de que das al botón aún sabiendo que, que no tienes que entrar o que tienes que entrar. Entonces, eso viene condicionado por, por tus creencias. Y esas creencias, sí. a su vez, vienen condicionadas por tus valores. Y esos valores vienen condicionados por tu identidad. Es decir, yo soy... Es un Podemos círculo hablar. vicioso completo. Es, exacto. Entonces, digamos que lo, que lo que yo hago a través de, de este proceso paralelo a la, a la formación teórica es precisamente eso. Es decir, identificamos dónde tienes tus obstáculos comportamentalmente hablando y intervenimos. O sea, la PNL, por así decirlo, es, es pura intervención. Es decir, si estamos viendo pues, que a lo mejor tienes una serie de creencias limitantes respecto al dinero, eh, eso puede condicionarte a tu comportamiento, porque no sé, tu familia hace 20 años eh, dijo que X... O sea, es decir... Sí, no, ¿no? A, a, mí, a mí hay gente que me pasa... Lo que acabo de decir a mí me pasa muchísimo eh, con, con clientes que se ven limitados eh, y alumnos por, por esas creencias limitantes. Es decir, eh, y hay gente que se ríe, es decir, a ver... Tú quieres aprender a ganar dinero, tú quieres saber ganar dinero. Hay una gente que no sabe ganar dinero, igual que no sabe ganarlo tampoco sabe perderlo. Es decir, que tienes que tener conocimiento de las dos vertientes, eh, aceptar las pérdidas, lo que decíamos, no saber, pero hay que saber perder. Para eso. Mira, para mí lo cambió todo. Yo soy muy de, de secuencias, de acuerdo, porque al final, pues, eh, me permiten eh, identificar algo muy rápido. Entonces, me gustaría eh, traer esta secuencia. Es, eh, voy a tratar de hacerlo eh, simple. Cuando tú dices yo soy, eso es tu identidad. Esta es la famosa pirámide de, de Robert Dilts. Dentro de ese yo soy, tú, en cierta manera, te estás, te estás dando una identidad. ¿no? Tú dices, pues yo soy, soy bajito, o soy rico, o soy lo que sea. Vale. Entonces, dentro de ese yo soy... De alguna manera hay implícitas esas creencias eh, y luego esos valores y luego está tu comportamiento. Entonces, eh, ¿por qué? Porque piénsalo por un segundo, si tu cerebro, si a tu cerebro no le das eh, unas directrices y las directrices a nuestro cerebro se las damos a través de las creencias. Yo creo en Dios. Me lo invento, ¿vale? No, pues sí, bueno, sí, es sí, sí. eso. Es. Entonces, como yo creo en Dios... Eh, Dios, vamos a ver, ¿cuál es la casa de Dios? Se Perfecto. supone. Eso hay unos ¿vale? valores y en base a eso yo actúo. Exacto. Entonces, cuando, cuando estamos viendo que el 5% de los traders, por las estadísticas, solo son los que tienen verdaderos éxitos, yo siempre me hago una pregunta y es, ¿cuáles son las creencias de ese 5%? Porque a mí no me interesa el otro 95%. Hablabas tú antes también de por qué la gente no se forma... En, en la parte más, más, eh, más humana, podríamos decirlo. Claro, que que y al es, final es la que, la, la que nos limita. Porque lo que buscamos los seres humanos, en pocas palabras, es esa estrategia que nos haga millonarios. Ese hecho, esa sí, el, actuación. El atajo, los, los atajos, que había por ahí es, algún capítulo de atajos. Los sesgos, <risa> efectivamente, los Eso. sesgos cognitivos. Entonces, es decir... Pero si es que lo vemos, o sea, tú lo que buscas, yo también vengo del póker, ¿de acuerdo? Yo, yo he sido jugador semi-profesional de, de póker y, y también he, he entrenado, he acompañado a, a muchos jugadores de póker. Si quieres, un día pues traemos a, a uno que se llama Raúl, que, que, que ahora mismo pues se va a Las Vegas, es, es profesional. Y, y entonces me tocó eh, a, a acompañarle porque él tenía... Eh, todo lo, lo que estamos hablando, o sea, todo lo negativo de lo que estamos hablando. Y, y, y en el póker nos ocurre exactamente igual. Es decir, si te fijas, todos los programas eh, estadísticos están basados en eso. Es decir, si tú te pones a, al póker online, hay 200 millones de programas que te miden pues, eh, cómo va a actuar esta persona, eh, cuándo se tira, en primera calle, en segunda calle, en tercera, eh, qué cartas va, cua, cuándo se tira. Pero al final pocos cursos abordan la soledad del jugador de póker o la soledad del, de, del trader. El porque para mí, es lo mismo. Porque si yo, si yo me... No sé, cuando, cuando tú y yo hablamos y, y, y, he, y he cogido este desafío de, de trabajar en, en, este, en este curso, es porque al final eh, ambas disciplinas son iguales. En, en su estructura, en su, en su esencia, sí. son iguales. Es sí, decir... Estás peleando siempre contra los faroles de, de las gráficas, del mercado, de en contra de noticias, en contra de muchas cosas. ¿Qué sería la varianza en el póker, que juegas con, contra la varianza de, la, de, de las cartas en el póker, pues aquí juegas contra la varianza de, de Elon Musk y sus twitters, o de ahora la guerra de Ucrania, o, o de lo que sea. Entonces, para mí es fundamental el, el, el empezar a tratar este tema con total naturalidad y... Claro, y... es que esa es la historia, naturalidad en, en la forma de hacer las cosas. Cuando pierdes, pierdes y no pasa nada. De igual manera que cuando... Es decir, pero si es que al final... Que lo uno eh, forma parte de lo otro. Es... llévatelo a una empresa. Si tú tienes una empresa y tú tienes una cuenta de resultados, tú tienes unos gastos fijos. Entonces, tú, entre comillas, me lo invento una inmobiliaria. Pues una inmobiliaria tiene... Me lo invento 100.000 euros al año de gastos fijos. Pues tú, entre comillas, estás partiendo de menos 100.000 y luego ya vas efectivamente facturando para lograr. Entonces, para mí, el switch que debemos dar los, los traders o los jugadores de póker o, o determinadas disciplinas de este tipo es tomarnos esto no como un hobby, sino como un verdadero trabajo, una profesión, en pocas palabras. Genial, muy bien, muy bien. Vale, yo ahora soy... Un alumno eh, o un alumno del curso, da igual, de trading, y, pero necesito, quiero eh, aprender cómo va a ser este curso. Es decir, eh, ¿qué me aporta? ¿Qué, qué ¿Voy a ver vídeos? ¿Voy a ver una parte teórica escrita? ¿Cómo, cómo lo afronto? Pues mira, la primera semana, eh, es decir, se, tú tienes un, una parte teórica que se va a ir abriendo los vídeos progresivamente. Eh, ¿Por qué lo hago así y por qué no te doy todo el contenido? Porque lo que quiero es que vayas poco a poco interiorizando esa parte eh, teórica, que en muchos de los casos es densa, ya te aviso, ¿de acuerdo? Porque hablamos de, de, de conceptos que quizás pues no son nuevos o, o, o, o son pesados, ¿por qué no decirlos? O sea, es, es, es la realidad. Pero por eso quiero es estar... Es como cuando iba... yo hablo de economía en el curso, vamos. <risas> claro, entonces, pero por eso quiero estar a tu lado. O sea, es decir, lo que yo pretendo es que eh, se abran una serie de vídeos que a lo mejor no entiendes nada, o, o, o ya no es que no entiendas nada, es que digas, vale, este tío se tira 10 minutos hablando de una serie de cosas, pero ¿y ahora qué? ¿Qué hay para mí? What is this for me, no? Ok, pues ¿qué eh, tengo el... que hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Exacto. Entonces, por eso lo que yo quiero es estar a tu lado. Entonces, eh, de hecho, la primera semana eh, ya vamos a tener esa primera reunión. Eh, o sea que hay tutorías primera... continuas también. Correcto, o sea, mi intención es que eh, tú no estés solo en este proceso en estos tres meses, es decir, va a haber esas sesiones en las cuales yo te voy a acompañar, en este caso la primera a la semana, porque creo que es muy importante también que tengamos esa toma de contacto rápido, es decir, que no, que no veas esa teoría, que no me veas en vídeo, porque al final pues, los vídeos son muy bonitos, ¿vale? Eh, pero, pero lo que quiero es trabajar contigo, o sea, ponernos al, al tajo y decir, oye, pues mira, ¿qué hay que hacer? ¿Qué, ¿Dónde estoy fallando? Eh, ¿Cómo lo abordamos? O sea, quiero estar contigo. Obviamente, para mí es muy importante esa parte teórica porque, a ver, sin, sin eso no estaría yo aquí, o sea, es, es, es, es evidente, pero, pero necesito acompañarte. Y por eso la primera la vamos a tener eh, a la semanita, se van a abrir una serie de vídeos que... Esa primera parte va a ser la, la apertura de neurociencias, del bloque de neurociencias. Es decir, porque, porque en Vamos pocas palabras necesito que conozcas eh, cómo funciona un poquito tu cerebro. ¿Qué es? Claro, es que si no... es, porque si no, luego te vas a perder. Cuando te hable de, a ver, son temas y conceptos que hoy en día ya estamos habituados, de neurotransmisores o de neuronas, pero al final... Lo que yo quiero es que entiendas por qué ese neurotransmisor es tan importante en tu día a día. Te pongo un ejemplo clarísimo. Tenemos un neurotransmisor que se llama acetilcolina y ese, curiosamente, cuando yo dejé de fumar, lo cambió todo. ¿Por qué? Porque el, la nicotina inhibe ese eh, neurotransmisor en concreto. Entonces, por eso, entre comillas, cuando tienes ese mono, que todos los fumadores lo hemos tenido... Eh, ¿Te sientes nublado? ¿Te sientes poco concentrado? ¿Te sientes que, que, que, que no estás? Pues es porque concretamente esa nicotina inhibe ese neurotransmisor. Y así Joder. podrían ponerte cientos de ejemplos. Pero eh, de hecho cuando yo dejé de fumar me fui pues, directamente. No lo sabía. Y dejé pues, de fumar y no lo sabía. ¿eh? Pues fue, fue del, del 20, uh -huh. que fue, dije ya hay que dejarlo y se acabó. Pues, pues eh, es eh, para mí lo cambió todo, entonces luego ya pues, pues coges, incluso hay, hay sustancias naturales que también se llaman nootrópicos, que te, que te aportan en cierta manera pues eh, un plus de concentración, o mejor dicho, un plus a ese, a, a ese neurotransmisor que a lo mejor pues por determinados vicios o lo que sea, pues se ha, se ha menguado en pocas palabras. Entonces necesito que, que conozcas un poco eh, esto para luego obviamente pues pues ir al tajo y no sé te prometo que al final es es divertido entre comillas aunque suene un poco tostón pero es divertido no no no, es divertido a, al final a ver hay cosas que pueden no gustarte pero te ayuda mucho en la vida diaria y, y, y la profesional por supuesto y, a, y a afrontar es. incluso a veces mucha mucha gente que tiene miedo a afrontar una entrevista nueva de trabajo una situación nueva es que cambia totalmente, cambia radical absolutamente todo. Vamos, Entonces es tendremos esa, esa, esa primera sesión a la semana y ahí eh, nos vamos a conocer, vamos a empezar a, a crear, a crear tu, tu mapa. En pocas palabras, a crear tu objetivo. Yo parto de, de una metodología que es con la que me he certificado, que por ahí están bueno, pues los, los, los diplomillas, <ríe> y es una metodología... Tú eh, tienes es que una... hasta libros escritos. Eso es. <risa> yo que y... escribí yo un libro, pero no, a mí eso no se me da bien, eso es para otros. Ahora ya, como dice mi madre, bueno, tengo el libro, tengo mi hija que acaba de nacer el, el, el globo me, El globo, ¿no? Me he en paracaídas, me falta <risa> el, el, el árbol. Eso, no pasa nada, y si no, ya vendrá haciendo. <risa> tal, tal cual. Entonces, esa metodología al final se llama CoraOps. Y gracias a, a esa metodología que al final no deja de ser como una guía en la cual nos vamos a apoyar para saber un poco dónde estamos, o sea, hay que generar un contexto, hay que ver pues, cuál es tu objetivo, hay que ver cuál es tu realidad, al final es un acrónimo de realmente algo mucho más grande en lo cual nos vamos a apoyar, pues como en este caso Bitcoin se apoya pues, en, el, en el soporte de los 20, en el máximo anterior, pues nosotros nos vamos a apoyar bueno, efectivamente, ahí vamos ahí. ahí vamos, ahí vamos, sí, sí, oye, o sea. ojalá, ojalá aguante, pero en este caso sí es cierto que lo, que lo que quiero es que nos apoyemos y sobre todo para que tú también veas dónde estás, o sea, veas eh, todo, todo el proceso, ah, vale, pues ahora hemos identificado pues, el contexto, eh, vamos a crear un objetivo, vamos a ver cuál es mi realidad y luego ya profundizamos, entonces esa primera sesión va a ser a la semana Luego va a haber eh, dos semanas en las cuales eh, vas a tener que currar, ¿de acuerdo? Esto, recuerda, es un, es, es un proceso de transformación. O sea, no para mí es importante eh, matizar esto. Esto no es un simple curso que tú ves de manera reactiva y ahí queda en la estantería. No quiero eso, porque al final, si es eso... eso es, es aire, es una cosa más. no Es, es aire. Lo que quiero es que eh, te comprometas contigo mismo o contigo misma a, a este proceso de transformación. ¿Para qué? Pues para si quieres dedicarte a esto y si quieres evolucionar dentro del mundo de, de criptomonedas o, o, o, o del trading en general, quiero, eh, quiero que puedas hacerlo. Entonces, pues esas dos semanitas van a ser de, de curre lo tuyo y luego se va a ir abriendo progresivamente el curso y así cada dos semanas. Y... Es y a partir de esos 15 días seguiremos teniendo las sesiones eh, tú a tú en este caso. Fenómeno, fantástico, pues eso era un poco ver, ver quién va a estar ahí al mando de, de esa nave eh, y bueno, pues eh, sobre todo que la gente conozca y sepa cómo va a, a desarrollarse el curso. A partir de aquí la decisión es de cada uno. Luego ya cada uno decide, no, oh, yo voy a invertir en, en, en muchos indicadores. No sé, yo, ¿eh? A ver, aunque me tire piedras sobre el protejado, creo que hay cosas que van antes que mmm, está muy bonito, está muy bien, pero, pero creo que hay cosas que son más importantes eh, que, y que te van a ayudar más que un indicador, por ejemplo. Por ejemplo. Incluso si, si cualquier persona eh, tiene inquietudes, porque yo entiendo, y cómo he estado al otro lado, pues, pues realmente. Eh, entiendo el porqué Entonces, eh, hagamos una llamada O sea, yo no tengo ningún problema en tener eh, esa llamada eh, de 15-20 minutos En la cual, por pues, las personas eh, también puedan conocerme un poquito más O puedan sí. eh, resolver sus inquietudes Yo creo que esto es bueno porque cuando yo he estado al otro lado eh, Yo lo he podido hacer O sea, al final yo entiendo de que es un, es un coste económico Y ya no es eso, estamos en un momento que, que a lo mejor desgraciadamente pues ha habido, ha, ha habido personas que han tenido pérdidas, pero precisamente es, es, es, es, la, es la dicotomía, ¿no? Es decir, no voy a hacer este curso porque he tenido pérdidas, pero... <risa> pero, pero voy ¿cómo a seguir voy? teniendo pérdidas porque no hago este curso, es que no... A Exacto. Es la serpiente que se muerde la cola continuamente, no, no, no, no hay, que, hay, que, hay que coger las riendas, tomarlas y decir, venga, voy por este camino que al final, no sé, pienso que es el correcto y por eso, precisamente por eso hemos hecho esto. Aquí que, que creo que, que va a estar va a estar genial eh, hay, hay hay alumnos deseando que lo presentemos ¿no? de alguna forma Qué bueno. y, y a partir de ahí pues bueno vamos a vamos a darle lo que buscan vamos a ver si si vamos a ver no vamos a acompañarles, no porque además la, la metodología cuando me lo contaste me gustó porque es un poco la visión que yo tengo en cuanto a la parte técnica de, del análisis técnico y de las inversiones pero creo que es una parte básica y que había que ofrecérsela a la comunidad y, y ahí tiene que estar. Así que luego ya depende del camino que cada uno quiera escoger. Estoy a, a, a la entera disposición de, de cualquier eh, miembro de tu comunidad y, y externo. Para mí ha sido, ha sido todo un, pues eso, un placer el, el poder eh, iniciar esto y sobre todo también conocerte. Porque, porque me, has abierto, me has abierto un mundo nuevo. O sea, es decir, durante todo este proceso también de cambio que yo he vivido pues, y que estoy viviendo, obviamente, pues es, es muy bonito. Es muy bonito también pertenecer a una comunidad, pertenecer a un grupo, sentirte, sentirte no solo en este, en este océano de, de, de, de, de, o sea, de, de, de situaciones complejas. Claro, es que esa, esa era la parte que yo quería enriquecer dentro de este microecosistema ¿no? que formamos en la comunidad. Porque así no, la gente estar sola no, no, no es lo más adecuado y menos en un mercado tan crudo y tan duro como pueda ser este. Y te, y te destroza, o sea, la, esas sensaciones de, de que a lo mejor te haya ido mal un trade y te, te metes en la cama tú solo, eh, tienes a lo mejor a tu mujer o, o, o a tu marido y, y esas sensaciones. Pero no, no puedes te... comunicar esa, igual... Con esa persona, muchas veces que con alguien de la comunidad que le explicas, te sueltas y dices, wow pues por lo menos me entiende lo que quiero decir. Bueno, los demás son como un poco los enemigos, ¿no? Y están ahí machacándote. Deja ¡Ah! eso, ¿no? Sí, no? Ya te lo decía yo. El ya te lo decía yo. Su, madre mía. <risa> <risa> Pero bueno, pues nada, vamos a, a, a ofrecírselo a la comunidad, vamos a ver qué, qué nos cuenta. Y bueno, pues Exacto. iremos hablando y te tomo la palabra. Para una próxima entrevista tenéis por ahí algún jugador profesional de póker ¿verdad? que nos pueda hablar un poquito también de eh, cómo es ese mundo adaptado al nuestro y las sensaciones. Hablar, vamos ¿verdad? a hablar yo ¿verdad? creo que de sensaciones, creo que sería bastante interesante. Muy bien, pues eh, no te preocupes, eh, ya, hablo yo, ya hablo yo con él y a ver si, ya te digo, eh, él, él reside en Alicante... Eh, bueno, tengo a otro también en Madrid. A ver si, si, si podemos hacer cositas. Ahí, a ver si podemos hacer alguna cosita por ahí, que creo que puede ser bastante interesante para toda la comunidad. Fantástico. Perfecto, Marcos. Pues bueno, pues nos vemos en las siguientes y de forma continua y que durante mucho tiempo sea así. Ojalá que no. Un abrazo. Un abrazo. Ciao. Hasta.